Vamos a acceder nuevamente a la carpeta Fuentes desde esta dirección para explorar ahora cuáles son las extensiones que corresponden a las fuentes OpenType. Entonces, voy a abrir un archivo con extensión OTF, como por ejemplo, Adobe Caslon Pro. Acá me informa el nombre, acá me informa que se trata de una fuente OpenType, lo mismo que dice acá arriba, con contornos PostScript. Es decir, que las fuentes OpenType derivadas de contornos PostScript tienen extensión OTF. Ahora voy a buscar una fuente que tenga extensión TTF, y aquí nos vamos a encontrar que hay fuentes con extensión ttf escrita en mayúscula y fuentes con extensión ttf escrita en minúscula voy a acceder a una de este segundo caso es decir escrita en minúscula en este caso nuevamente me informa el programa que se trata de una fuente OpenType y que tiene contornos TrueType es decir que vamos a encontrar entonces fuentes OpenType que pueden tener si sus contornos derivan de fuentes PostScript o de fuentes TrueType.